Bueno, pues una vez más está aquí la mosca Rillit haciendo su desmadrito. Ahora vamos a platicar con nuestro cuate Luis Barria, sobre todo acerca de su más reciente hijo. Aún hay libros, una colección de entrevistas. Será que aún hay locos, pero también libros. Ah, nos ah, dije aún hay <risa> y libros. <risa> y locos. Pero eso se ah, graba. Eh. Y pocos locos. Aún hay locos Quizás se deba a las 14 botellas de vino Que han rolado por aquí Nada, no, no, yo acabo de llegar <risa> o Yo estoy tomando una Pero bueno, es un libro de entrevistas Y tiene Creo que en, en todo caso una de las Cosas más claras El, el arte de la conversación Se hace presente Hay, hay gente que naturalmente es un, un vato que te envuelve Con su discurso eh, FEMAD, de Juan Hernández Ramírez, son, por ejemplo, personas que pueden estarse horas hablando de ciertas etapas de, de su vida, de su carrera. ¿no? Eh, y, por otro lado, hay gente que uno puede admirar por otras cosas, pero no son conversadores natos. ¿no? Yeah. ¿Cómo está? Y, y bueno, en, en general, la, la, la entrevista es un género propio, o sea, no, como el ensayo tiene sus reglas, como el conto tiene sus reglas, la entrevista tiene sus reglas. ¿Cómo es para ti la onda? Fíjate que hay, yo no estudié periodismo, ni, ni nada que se le parezca Entonces sé que hay reglas, o sea, sé que a una entrevista hay que ir Vestido Sabiendo a y qué, En juicio, por a, menos En juicio Y teniendo idea de a qué vas, o sea, tienes que conocer al entrevistado Llevar un cuestionario y demás Pero a mí esta cosa del cuestionario se me hace como policial, ¿no? Como, como muy PGR entonces, yo llevo en mente lo que quiero saber. Pero lo planteo de otra manera y siempre es como una plática. Eh, en este caso, tres de ellos, Fermat, eh, Paco Beberido y Alejandro Schwartz, son mis cuates de hace muchos años, pero... A Vicky yo lo conozco, pero no... Alguna vez los saludé hace 20 años y a Don Juan no lo conocía, sin embargo, y con todos los entrevistados. Sin embargo, yo llego como si fuéramos grandes cuates, y como si de veras estuviéramos en una cantina, y como si de veras hubiera alcohol y empiezo a platicar y les voy sacando la sopa, ¿no? En general les digo, la pregunta es nada más una, ¿no? o sea, ¿qué pedo con tu vida? ¿Sí? Sí, en realidad es así, sí, como... Y se sueltan es Platícame tu vida desde... Y más de uno se van a llorar... De números, que tienes memoria... <risa> y, y, <sacan> <risa> y luego, bueno, pues ahí en el camino me van surgiendo preguntas aparte de las que llevo ¿no? digamos en el caso de Fermada hay cosas muy obvias como en ese caso que es fotógrafo el paso de la fotografía digital analógica a la digital con todas sus duplicaciones en el caso de Vitillo bueno también qué onda con el jazz de los años 50, 60 y el actual cosas que yo llevo concebidas pero más bien trato de extraer muchas preguntas a partir de su propio discurso y de llevármelo así, en este plan de, de, de cotorreo, de plática, de conversación y yo, ya después me hago pelotas a la hora de transcribir y editar porque es muy común, o sea, aquí aparece una, una línea cronológica pero, pero no es así, a la hora de la entrevista es muy común que ya te están platicando cuando tenía 30 años no sé qué, ah, pero es que cuando tenía 10 sucedió claro. esto, ¿no? ya lo y, Entonces dan brincos y aquí el trabajo es más de edición que otra cosa, claro. ¿no? Sí, en el caso de nosotros no vamos a tener mayor problema, ¿no? Porque ni preparamos nada, ni sabemos lo que Exacto, vamos sí, a sí, sí. por, por eso ahora este... Y si estamos en cáncer. Ni, ni sí? se va a publicar en ningún lado. No entonces... podemos hacer lo que queramos. Bueno, que me parece que Coco sí trajo 20 preguntas específicamente. Sí, pero como Son... dice que no es de ese tipo de formatos tipo... No, no, no bueno, eso es el... Yo lo sabía que no lo hago, yo. pero no, no, la verdad no, es como lo hago yo. Quedaríamos mal, no. Tu vida es tuya. No, no, no. No, en realidad no, traigo preparado. no. nunca preparamos nada. Esa es la naturaleza del el programa en sí, ¿no? A mí me llama mucho la atención de lo, del libro porque este, efectivamente sí lo leí, ¿no? como otras veces, este, pero me llama mucho la atención es dos cosas, ¿no? Primero, que está, estás hablando de, de gente ¿no? este, bien clasificada, como locos, ¿no? Que salen fuera del contexto. Esta gente ha tenido que ir y regresar, ¿no? Es como, la, como el eje conductor que dirige que en la vida de todos ellos, ¿no? Son personas que obviamente hicieron su vida artística en, en Jalapa, ¿no? Pero muchas veces fluctuaron en otras partes, incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que noté. Y la otra es que es gente que para las generaciones nuevas, digamos, no es gente conocida, ¿no? Creo que ese libro, de alguna forma, rescata eh, para eh, el conocimiento de, de, de la gente que pues, puede darse a través de ese libro, de rescatar a esos personajes que, pues, que son fundamentales en la vida cultural de, de Veracruz, ¿no? En el caso de Vitillo, estaba leyendo, ¿no? Toda esa gama de, de, de personajes que conoció, a la gente que acompañó, ¿no? este, sí. incluso este, esa anécdota de que están tocando todos en la, en la sinfónica. Ajá, cuando está, está derechito, ¿no? Y todos están tocando así de abajo, ¿no? Ah. Y él está derecho. Bueno, entonces, me pregunta, que, que, ¿por qué? ¿Por qué pasaba eso? O sea, no, bueno, se debe a mi afinación, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Sí. Pues, ¿por qué tal? Y cuando se... ah, cabrón, ¿no? No se habían ni siquiera cuenta. Entonces, son cosas que ahora la mayoría de gente, los jóvenes músicos desconocen. Mucha gente conoce a... Ah, o sea, con Pastorios y toda esta gente Relevante, pero en realidad Hay un hay una historia ¿no? del, del tipo de la persona. Eh, en el jazz Específicamente de lo que estás hablando El jazz nacional El auge del jazz mexicano es de este siglo No sé, fines de 20 años Antes era muy marginal y la, Pero además es una efervescencia Muy fuerte, Jalapa es un bastión montones de muchachos tocando jazz, claro. pero que no tienen mucha idea de la historia del jazz mexicano. Esta gente, Vitillo, pues estuvo, es esa generación de los 50, 60, pionera. Aquí hay dos, aquí vive Popo Sánchez y este, Leo Corona, uh -huh. y Juan José Calatayud, que era Bracruzano, Vitillo, que es la de la misma cruzano, temporada de, los 50. De, esa, de esa generación este Chilo Morán, Tino Contreras, los pioneros del jazz mexicano. En los 50 había muchas eh, orquestas mexicanas con el formato de Big Bang, como de, uh -huh. Luis Alcaraz es la más famosa, pero muchas... ¿También participó el, con, con Luis eh, Alcaraz? Todos ellos llegaron al DF, porque había que ir al DF claro. en esa época. Ahora menos, ¿no? Pero también... Claro, y llegaban y eran absorbidos por las orquestas, que no eran orquestas de jazz propiamente, pero sí era el formato de big band. Y ahí se formaban y de ahí derivaban los grupos estos que, que, que dieron origen realmente al jazz eh, de, mexicano. En el caso de estos tres que mencionabas, yo llegué a Jalapa en el 80, empecé a conocer el ambiente cultural en los 80 y Paco Bebrido, Miguel Femad y Alejandro Schwartz, uh -huh. Pues son eh, figuras fundamentales de esa época. ¿no? Claro. Digo, antes hubo una generación que yo ya no conocí, de los 70. Pero ellos, era un el movimiento muy fuerte, teatral, ¿no? en este uh -huh. momento el musical yo creo que es el más fuerte. Pero en esa época era sobre todo teatral, dancístico. Sí, fíjate también, perdón, no, perdón, no, en algún momento no me... No tuve eh, manera de darme cuenta cuando ese vitillo pasó de lo que tocaba en origen al jazz, no supongo yo que fue este... Yo de, que dependió de, de, de a dónde lo llamaban a tocar, porque trabajaban por... por o sea, tocaban para ganar algo, para vivir, ¿no? Para vivir. Supongo yo que en Eso algún momento es. tuvo que, que, que ver cómo se tocaba el jazz, cómo, cómo hacía esto. ¿no? no me quedó específicamente claro en el, no en porque claro. no hay el tiempo suficiente para No explicarlo. hay el tiempo suficiente. Entonces, ni están preparados, o sea, no les digo, acuérdate de toda tu vida, nada más claro, llego, ¿no? <risa> Entonces, claro, él me dijo, de entrada, este, algo así como, lástima que no sabía porque te hubiera traído algo que estoy escribiendo, que son mis memorias, y después las publicó, incluso antes que yo, aquí, en esta misma serie, ¿eh? Entonces, uh -huh. se llama El Contrabajista. El sí, claro, viene aquí atrás. en la es, Cuando leí El Contrabajista, dije esto, este cabrón me está plagiando. Eso yo ya lo escribí. Ahora <risa> <No, risa> no, no. resulta que me copió su vida, ¿no? Pero este, lo hubieras demandado, ya está de moda. Pues mola, ¿eh? Eh, todavía. Sí, yo, eh, yo, eso es algo, oh, hasta cierto punto, creo que natural, ¿no? Que eh, cuando tú ves la versión que alguien más escribió sobre lo que tú dijiste y está como a tu parecer mejor, y dices, no, pues eh, me quedo con esta edición. Y ese acto de editar, o sea, cuando pasas de la grabación del audio a, a la entrevista, ya que es exacto acto de editar que, que decías, ¿no? de, que es como sugerirle al lector una ruta, idea, ¿no? pues también de alguna, o sea, también para escribir sobre jazz, para tus artículos sobre jazz que no tienen tanto que ver con este libro, pues, sino es otra cosa que haces también hay un afán de, de sugerirle a los lectores una, una idea de ya es un panorama de ya no no estás como yendo en orden alfabético por los dioses que conoces es una, también hay una labor de edición en el sentido de proponer una ruta de lectura sí que en el caso de la columna es realmente azarosa yo tengo que escribir ya, o sea, tengo que hacerlo no es eh es por ahí prefabricado claro. entonces hay cosas que van surgiendo no digo se acaba de morir Al Jarro no, no, nunca había pensado escribir sobre Al Jarro no es que no me guste es que hay tantos no entonces son cosas que surgen empecé entrevistando en el caso ya en Jalapa a los, a, los, a los viejos no Lucio Sánchez eh, Javier Cabrera Franco Minsani toda esa generación de los 80 eh, muchos estuvieron en el Orbis y de Orbis Tertius derivaron varios grupos. Claro. Hubo una época interesante en los 80, porque no eran tantos, ¿no? Pero sí había muchos grupos entonces, pero y eran los mismos músicos, pero podía ser Lucio con Picos y Javier Cabrera, pero Lucio es líder y sonaba de una manera. Y si el líder era Javier, entonces sonaba más afro. O y sea, fundaban, con Lucio era muy funky. Y el. Estilo. Si el líder era Javier, era muy afro. Uh -huh. Si el líder era Pico, era. Picos era muy Latin. Y eran los mismos músicos, ¿no? Uh -huh. así así se solea, como si pues solearan y se pegaban los otros. Sí, no, bueno, es que es quien tiene el liderazgo. Es pues, claro, claro, quien pues. tiene la idea musical, ¿no? Y los otros se acoplan. Tienen la capacidad de hacerlo. Oye, si alguien quisiera, por ejemplo, tener acceso a esa música grabada, ¿dónde pudiera No, No, no, no existían las grabaciones. El primer disco de jazz del estado de Veracruz, y eso yo se lo hice a Veracruz porque él grabó en 87, eh, me parece, 88 un LP. No había estudios de grabación. Había uno en Veracruz de grupos de. Ahí sí. hay una anécdota bonita de Adolfo Álvarez un estudio de grabación en Veracruz de grupos de música tropical, Chuchaca, estas cosas y pues ahí se juntaron una lana, era muy caro producir un disco, ahora se hace en una lap Claro ¿no? Pero antes era muy caro eso Se juntó una lana, se fue la banda y me comentaba Adolfo, el baterista, ¿no? Empezaron a tocar y de pronto los paró el, el ingeniero dijo, oye, oye, usted, usted el chaparrito de la batería se me trae loco. O sea, le da despacito y yo le subo el volumen y cuando ya lo tengo le pego un madrazo y te tengo que agarrar. No, dice así: no se toca. O se sea, no debe había tocar parejito. Ya, no he oído ya. Eso <risa> sí, <no. risa> pues, pues, sí, sí. Esa es la única. Bueno, la primera grabación. Pero de todos esos grupos, que son muchos, algún día escribiré de lo que me acuerdo. Bueno, he empezado a escribir en la claro. columna Cosas. No, no hay testimonio fonográfico, es nada más lo, los que nos acordamos. Qué lástima, ¿no? este, Tal vez haya fotos, pero ni, ni tantas, ¿no? Se formaban los grupos, los grupos de ya siempre han sido así. Este, se forman y duran algunos meses. Lo que dure es sí. ese, ese empuje, ¿no? Sí, y vienen otros y otros, pero eso está bien, el jazz es eso ¿no? claro, Sí, sí, sí, es muy difícil esto, retener o contener tanto eh, tanta emoción ¿no? musical Ahora yo digo, todo. si se hubiera grabado Porque, ¿Por bueno, si sí, te estoy hablando de Jalapa De una época en la que hubo muchos grupos y un buen movimiento No registrado, imagínate lo que sucedió en Nueva Orleans, en Nueva York En, en, la, en las ciudades jazzísticas, claro. Yo digo, está bien que no se haya grabado, imagínate que digamos, con ese montón de grabaciones son no problemas, mejor no. ¿Sí? Sí, no. No, no, no, no. Hay cosas grabadas. Sí, claro, pero, sí, sí. No, o sea, hay no, más anécdotas. O sea, ¿te refieres como a materia de estudio o una cosa de esa? sería Pues, sí, sería... pues, no, sí, pero tampoco todo vale la pena. claro No, ¿no? no digo, nosotros lo hacemos ahorita, o sea, si hubiera una... Memoria grabada de todos los festivales de jazz que ha habido en Calamara en los últimos 20 años, pues sí, que sería una fonoteca por sí sola, sí. Y ya habría que, ya requeriría a alguien que la cuidara, que la curara. Sí. Y, o sea, debe haber, no de los últimos 20, pero sí de los últimos 10, por lo menos. Sí, debe haber registro, yo no sé quién lo tenga. De los festivales de Yasuki. ¿Quién se lo chingón <risa> para acá? Porque en la culpa Duarte, pues se llevó todo. ¿no? Se lleva... no. Imagínate que se ha llevado también así con su puta. Pues si ¿sí, se llevó el invierno, cabrón. ¿no? <risa> Habían visto un enero enero, así. <risa> no estaríamos tomando sí. vino so <risa> Solo alguien tan enojiste como Duarte pudo hacer sí, eso. No, claro. Hasta el invierno. <risa> en fin, oye, ¿cómo ves este.? Esta cuestión, no quiero decirle movimiento, ¿no? Pero esta... Esta ola de frescura, ¿no? De toda la gente que está intentando ahora tocar jazz Yo supongo que, que habrá muchos con talento, ¿no? Pero creo que hay ciertas líneas, ciertas... Puede ser moda, ¿no? Ah, me refiero específicamente a esta película, por ejemplo, de, de este Whiplash, ¿no? No sé si has tenido Bueno, es una película que... Este, que a muchos jovencitos les dio como que alas para que empezaran a estudiar el jazz. Hay muchos que obviamente ya, ya estaban. Me parece una película, bueno, digo, hay muchas películas malas. Esta película me parece una película que vale la pena ver, ¿no? El Zontrack, la película es buena, pero este, pues a lo mejor una vez que te, te animes a verla, podemos platicar de eso, porque sí despertó la conciencia este, jazzística de muchos chavos, ¿no? Que no peleaban no, el jazz. No hay una por la, por la por la cuestión esa de, de, del héroe, ¿no? que se vuelve una, ¿no? un antihéroe en la película, el chavo este, pero bueno, pues ya habrá oportunidad de platicar más adelante de eso. Pero este, hay un. Hay de... ¿no? una cosa ahora que lo mencionas: sí. mis cuates más viejos, algunos, no todos, están en contra de Yasú porque dicen que el jazz no se estudia en una escuela, que es una aberración, que es un escaracaz, etc. Mm. Del otro lado están los académicos. Hace poco vino Miguel Senón, que es un saxofonista este, puertorriqueño que ahora está en los Cuernos de la Luna. Eh, me invitaron ellos como parte de su programa. Eh, vino como maestro residente a hacer una, una entrevista y me invitaron a hacer la entrevista junto con Diego Salas. Y yo le pregunté eso. Mm -hmm. Y claro, lo metí en jaque porque él me dijo, es que yo no puedo Opinante. negar las instituciones porque yo estudié en y yo estudié en instituciones, no puedo negarla. pero y la institución te sirve mucho, pero no sirve a un jazzista si eso no se prueba en la calle, si eso no se practica, pues o sea no es una música académica, claro. te da las bases. Y como toda escuela, o sea, la facultad de letras no forma escritores, claro, claro. ni la de teatro actores claro. Te da las bases para que tú le camines, para, te ahorra, te ahorra camino Porque la autodidacta tiene que recorrer sí, quizá, todo, todos o sea, los caminos, ¿no? Quizás muy largo su camino, ¿no? tiene que ir descubriendo cosas Y la institución te ordena, pero nada más, o sea, esa es su única función sí, claro. Que el jazz se ponga de modo, no, bueno, se pone de modo cosas Sí La esencia, esencia del jazz... Es contestataria, es rebelde, sí. el jazz acompañó la lucha de los negros durante toda la historia. ¿No? Esa es su esencia. No quiere decir que tengamos que convertirnos en negros y sufrir como negros y ser explotados. ¿Qué es lo que dice? Pero sí lo que se rescata es la honestidad. Eh, en el jazz, eh, la expresividad está encima de la técnica. Entonces más importante. Muchos diacistas de los antiguos de los primeros, tenían muchas fallas técnicas, no sí. digo, cualquier área sinfónica no se atreve pero ni a escucharlas, ¿no? Uh -huh. Porque su esencia es otra, su naturaleza es otra, ¿no? Es sobre todo expresiva. Sí. Fíjate que, este, pues, yo me baso un poco en las cuestiones en las películas que veo, realmente no tengo la, el conocimiento que tú tienes, la experiencia sobre todo, y eso me da pauta más o menos opinar, ¿no? Este, hay ciertas películas que se han de alguna manera este, idealizado ¿no? el, el jazz. Hay una película, no sé si la tuvieron chance de verla, que es este, la, la tradujeron es como Encrucijada, que es una película que, donde actúa Ralph Macho. Entonces hablan, hablan de la de mítica escena esa de, de Robert Johnson cuando está en la encrucijada y le vende el alma al diablo y resulta que hay otro que toca la, el, la, la armónica y Ralph Macho va a buscarlo y específicamente él expresa... En, no que este porque el otro se hacía Berkeley precisamente el el negro. el morenazo <risa> sí. o el morenazo no está mejor ¿no? <risa> <risa> en fin bueno la, la gente de color le dice ahí que no puede no puede ser un buen blusero, ¿no? porque no ha vivido lo que han vivido los negros porque viene a una escuela de Berkeley eso ¿no? de entonces cosas como esas realmente este creo que han dejado de de, de, de funcionar no siempre existirá que... eso sí me decía otro cuate de aquí, por supuesto, nosotros hacemos, le hemos dedicado la vida al jazz, hacemos todo lo que hemos, hemos hecho todo lo que hemos podido, nos hemos entregado y demás, pero seguramente, sí. si nos vamos a Nueva Orleans con un crucero viejo, va a decir, estos sí, claro. No, no saben, pues, ¿no? Sí. Porque, igual que el son jarocho, igual que el son Vaseco, igual que el faro, sí. Eso tiene que ver con lo que comiste, porque te pican los moscos sí, y la van con... Sí, para la jarañada. Exactamente, o sea, es el swing ese, claro. auténtico, auténtico, sí. pues sí, es muy difícil trasladarlo. Lo que pasa con el jazz es que no es música folclórica, no tiene que ser así. En cada lugar del mundo hay jazz que es distinto y es muy fundamentalista suponer que solamente de Nueva Orleans, o Nueva York, sí pueden hacer. Quisieron hacer alguna especie de denominación de origen que no uh -huh. han podido. Este, pues... No, en el caso de El son Jarocho podría ser que dijera, pero tampoco es. O sea, en Calapa se ha desarrollado. Tú tienes a Sonex, sí. a los Macuiles, y eso no le gusta. La malta ¿no? La manta, un poco, sí. La manta es más del norte pero también tocan más. También tocan Jarocho. El mismo son de madera de Ramón Gutiérrez, que si sí es auténtico, bueno, pues tienen un contrabajo ¿no? sí. y hay una evolución. El blues tuvo la apertura de derivar por un lado hacia el jazz, por otro hacia el rock sí. y no dejar de ser blues, ¿no? porque fue abierto. Sí, y yo lo decía con el son carrocho, porque sobre todo cuando empezó Sonex, o los más puristas no les gustaba. Ellos decían, no, es que que está haciendo otra música a partir del son Ocho pero no, claro. no tiene que anular el son para Ocho auténtico, ese nos va a gustar toda la vida y se va a producir, pues no. No, claro, la gente quiere lo ofrezco. Oye, y hablando de, de, de una fase del jazz, de jazz o una parte del jazz, este, yo tengo muchos amigos que no entienden o no entendemos, o no terminamos de entender esa esa... esa vertiente del jazz, que es el jazz ácido. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente este, yo puedo decir que me gusta lo melódico, lo armónico, me gusta mucho Jan Gárbara, que tuvimos la oportunidad de practicar el uh -huh. otro día, ¿no? uh -huh. pero incluso Jan Gárbara tiene discos que, que, que son este, disonantes, ¿no? este, que tiene muchas ideas. Uh -huh. ¿En qué radica y cómo pudieras analizar, por ejemplo, dato, tu uh -huh. experiencia, que, que es que realmente sí, sí es algo, este, realmente, este, fund, que tenga fundamentos de jazz? Porque Parece que podía tocarlo cualquier gente, ¿no? Lo, es lo que bien, bien, bien difícil, es bien difícil. Antes, en los 70, hubo un movimiento que se llamó, y existe, Frillas. Frillas es una cosa muy difícil de escuchar. ¿no? Sobre es todo Es Una escuchar. serie de disonancias. Decía un cuate, es que los saxofones parecen elefantes no. encabronados. ¿no? <risa> Empiezan a pitar ahí. Pero es... esa era una agresión, era el momento de la lucha de los negros por los derechos civiles va o a ser una agresión determinada para, para digamos eh, no una agresión propiamente dicha sino era una provocación era algunos negros decían musicalmente lo, eh, la blanca es una raza inferior entonces les vamos a poner cosas que no pueden entender o sea que no pueden entender pero era respuesta a eso a ese momento de la lucha civil habían matado a Luther King estaba muy fuerte la lucha civil, entonces era un movimiento contestadario muy fuerte, con una música muy difícil de digerir por los castos oídos de los blancos que venían de la música clásica, ¿no? Porque además hay polirritmia y hay cosas que se... Pero fíjate, eso tiene difíciles. un trasfondo, realmente... Tiene sí, tanto... eso no es una moda, eso es que el jazz, insisto, es un movimiento social, es una reacción mítico. ¿no? Es como un grito de guerra, ¿no? La diferencia, sí. pero... Por ejemplo, quien pudiera ahorita. Sí, si vi, si siquiera conocer es esa época, ¿no? Si siquiera conocer, por ejemplo, ese trasfondo que tú dices, por ejemplo, un blanco, que de repente dije, ah, pues voy a tocar disonancia, voy a tocar ya ácido, no sabría por qué está realmente tocando el ácidos, ¿no? O sea, no sabría que la intención primaria fue justamente crear una especie de, de grito de, de, de desesperación, de batalla, de sí. guerra, ¿no? Entonces. Sí, es muy importante conocer las raíces de todas las cosas para poder estar dentro de las eh, cosas. Estar adentro, pero pasa con todos, no solo con el jazz. Yo, eh, a ver si no me linchan mis cuates eh, trovadores, este movimiento de la trova. Yo le he comentado, he comentado a algunos. Cuando tú escuchas a Violeta Parra, a Víctor Jara y demás, escuchas música chilena. Cuando escuchas a Chico War, que. Todos ellos escuchan Brasil, ¿no? Claro. Este, Cita rosa y demás, suena la milonga. Pablo y Silvio están entre la tropa tradicional y el son cubano. ¿no? Uh -huh. El problema, por ejemplo, con los trovadores mexicanos de hace unos años, ahora empieza a cambiar, es que todos querían ser Silvio. Uh -huh. Todos querían imitar a Silvio. Y no saben que la trova responde también a un movimiento social, político, específico. Específico, siempre, específico. ¿no? específico. El mismo Serrat cantaba en catalán y claro, todo. Sí. Alguna vez lo metieron en la cárcel, en la época de Franco, por cantar en catalán. Claro, sí. Cuando estuvo, no sé, un mes, cuando lo sacaron, empezó a cantar en catalán y volvieron a meterlo. A mí, por ejemplo, y otra veces cuando ya no me gusta Sabina, porque Sabina me muy impostado. O sea, no es esta cosa, ¿no? Claro, sí, sí, sí, no sí. Es, Sí, pero además pasa con todo y pasa con la poesía y pasa con la literatura cuántos García Martes hay cuántos Borges cuántos copian quieren copiar la forma sí, no, no. pero el arte no es forma o sea la forma es la manera en que se expresa lo que está dentro no y y, y su repetición es este es débil no, débil, ¿no? sí o sea, la repetición, repetición está. constante ah. lo mismo exactamente Creo, ahí empezando es el maestro, el maestro, maestro de maestros, este, maestro voy a mancha. montar en cólera, voy a vomitar, ¿no? yo sé qué es que ibas a decir, voy a vomitar, oye, pero volviendo a una cosa que dijo Coco hace rato, sobre que en cierta medida estos entrevistados de Unai Locos van a, pues, aparecer la gente, van a aparecer como nuevos para la, la banda más joven, uh -huh. eh, no sé, sea, por ejemplo, F FEMAT, eh, Paco Belvedido, ¿cuántos años llevan también trabajando, dando clases, pues, estando ahí, siempre eh, al menos con algún contacto con, pues no sé, eh, un sector pequeño, pero será al menos los que elijan tomar esa clase, que ellos siguen dando y que no han dejado de dar durante muchos años? Sí, yo creo que si algún mérito tiene este libro es, es ese. A veces creemos que lo que nosotros sabemos lo sabe el mundo entero, ¿no? O sea, que nosotros confiamos no, a FEMAD y la historia de Jalapa Pero resulta que las nuevas generaciones no. En el caso de FEMAD, Schwartz, debería sí, porque siguen dando clases, entonces están vigentes, ¿no? Pero Vitillo… Sí, es, claro. Vitillo está prácticamente retirado. Porque, porque, sí dice se más, se porque además más. dice que cobra muy caro y que nadie lo quiere contratar. <risa> dice que dicen ¿no? Bueno, claro, dice que. Eh, bueno, habría que aclarar eso porque a lo mejor hay posibilidades de que eh, todavía participe con mucha gente, fíjate. Eh, lo hace poco, además tiene 90 años. tiene, Él es del 30, ¿no? Pues más méritos, ¿no? Oye, este, ¿qué te hace? De, dentro del libro manifiesta lo que tú estabas diciendo de las clases que, que, que sigue dando el maestro Beberido, ¿no? Se les nota en, en, la, en la forma de conversar, se les nota la vocación de maestro, ¿no? Sí. Lo que iba a decir ahorita de, por ejemplo, de Femad, de, de Schwarz, Beberido. o sea, hay una como estructuración del discurso que dice esto... Proviene de 22 años de la, pero de la clase. Sí, sí, sí, pero aparte sí, sí. de las clases que da. Ya muchos conceptos ahí, ¿no? Es muy interesante esa, esa labor también de, de, este, de propagación del teatro a través de su biblioteca, ¿no? Yo, yo leía ahí, leía que existe la biblioteca como tal, que puede ir cualquier persona de el, Paco Beverido, sí. ¿no? Sería interesante también practicarlo, porque Yo no he tenido la oportunidad, pero me imagino que es un espacio interesante. Está aquí en la vueltecita en la Sexta de Juárez. Perfecto. Y sí, sí que. Sí concertar una entrevista, porque ah, nos vemos el 21 y los, el 22 y, y aprovechando los esto, agarras y, a, a todos, Exacto. aprovechando este, el, el comentario de, de, de que podemos ayudarlos a todos, pues creo que sería importante hablar de la presentación, de, de, de cómo va a ser la presentación, qué día va a ser la presentación, y yo creo que aquí el maestro es el pues el, para el, el... Sí, pues, sí, claro, yo voy a hacer que se lleve el 50% de las sí, entradas, no vas a Vamos a estar el miércoles 22 presentando Aún hay Locos y cuatro de los cinco locos van a estar. Vitillo pues no puede, además de por las dificultades obvias de alguien que tiene que estar pues tocando y grabando música, porque vive en el PF, ¿no? entonces no, no no no se alcanzaron los centavitos para traerlo. Sí, Duarte no. no dejó Exactamente. De... Sí, sí, si se porque llegó porque el invierno, sí. ya me lo iba a dejar para, <ríe> para Vitillo. Viniera pero vamos a tener a FEMAT, a Alejandro Schwartz, a Paco Beberido y a Juan Andrés Ramírez, que es un grandísimo poeta, ¿no? es una Este es un libro de entrevistas que tiene que ver, pues, o sea, con el hecho de que todos estamos de, de alguna manera formados por las palabras que decimos, ¿no? por cómo contamos nuestras historias, y el, el entrevistador... De alguna manera puede darle chance a alguien que cuente una buena o una mala historia de sí mismo. Vamos a ver este, mire con los que nos dicen. Porque, digo, ninguna entrevista puede ser igual a otra, ¿no? no. Con que llegue tantito de malas, o con que tú llegues a tantito de malas. O con, o con prisa, o cualquier... Por, medio crudo, así. Sí, sí, sí. Prisa no, yo procuro tener todo sí. el, el mundo. <risa> pero un, pero ellos, un gallardo. O sea... Un <risa> gallardo. Miguel, todas estas entrevistas, debo decir, son... Tres horas y media y dos horas de plática Pero Miguel sí, en un momento Vio el reloj y dijo, ya me tengo que ir Quizá sería más larga Y yo me hubiera jodido más este, Transcribiendo <risa> sí. Pero bueno, sí son cosas que determinan ¿no? este, Sin embargo Yo creo que a favor tiene la frescura No sabían exactamente o sea, Yo los llamé a una entrevista no sabían exactamente qué iban, sí. no premeditaron. Entonces, es, yo me pregunto si ahorita alguien me dijera, a ver, platícame toda tu vida, qué diría no, no, sí. no, no sé. Ah, pues, no sé cuántos días para platicarla también. Pero, bueno, hay, como tú dices, estos tres que tienen una formación como docentes, de alguna manera tienen esa capacidad de síntesis y de... Fíjate que de que las cosas. De la, la de Femad sí. me pareció la entrevista más desparpajada, ¿no? O sea, la más. Sí. Sí. Empezó diciendo: ¿quién me iba a decir que yo, Miguel Femad, o tal edad, me iba a casar? Gay. Sí, Gay, sí, sí. Dice, ¿no? Sí. Es que... Iba a casarme, pero lo hice, etc. ¿no? Pero, pero, aquí transluce o sea, lo que, quien lo conozca lo puede decir. Miguel es un gran conversador. ¿no? Sí. Fermat se puede estar hablando contigo las horas sí, te del. Te digo mundo. afortunadamente, tenía que ir. ¿sí? Tenía que llevar la insumos para la comida y ya eran las dos. ¿no? la sopa no había abierto, por supuesto. ¿no? Sí, no, no. Ya no existía, pero la comida suya, pues... Este, pero eso es muy interesante. A mí me fíjate, que, híjole, yo creo que esa, esa gran capacidad que te, tenemos los que no sabemos casi nada de nada, ¿no? De, de, de, de, de abrir la imaginación a lo que puede ser, ¿no? Muchas veces lo que dices y lo que piensas no se conecta realmente, pero tienes la ilusión de que quieres saber, ¿no? Y, y a mí me, me gusta mucho la fotografía, tampoco conozco de las técnicas, ¿no? Pero este, escuchar a través del libro... La propia voz de Fermat me me hace que te sientas animado por la, por la fotografía, sí, ¿no? Como hace en una sesión, eso es interesante, ¿no? Sí. sí. Él, hay que decirlo, es de los pioneros en hacer el desnudo masculino, sí, sí. eso era muy fuerte, ¿no? Claro, sí. Habla justamente de una, este, de, de, de este libro negro, justamente, ¿no? ¿Sí? libro negro que fue un exitazo de un fotógrafo o dos fotógrafos que empezaron a fotografiar sí, sí, negros sí, y hace referencia también a esa controvertida imagen del Christ Wiesel, ¿no? Del Cristo, que ahí bueno, ahí lo tendrán que leer el libro porque es ah, bastante interesante a lo mejor este... Y de origen del mundo, el cuadro de ¿no? Sí, sí, no, no, no es poca la labor que hizo Femat cuando claro. era, digamos, raro que hubiera exposiciones fotográficas fuera de lo... De hay un anécdota muy interesante curiosa de, de lleva lleva a exposición a, a un este pueblo ¿no? donde sí. hay unas mujeres este ¿no? muy chistante ¿sí? y entonces este están hablando en, en, en, su, en su lenguaje ¿no? en su lengua y entonces están riendo pero la gente que está con confirmando sabe lo que están diciendo ¿no? entonces es una fotografía de un torso parece de, de aquí para abajo ¿no? entonces están riendo y le pregunta a Fernando que se ríen dice que es que una le dice a la otra no que este qué lástima que este que solamente aparezca el actor sino la calle claro. y le dice bueno aparece eso que es lo que importa no para qué quieres lo demás Pues para buscarlo no para reconocerlo en la calle exactamente de esa manera, ¿no? entonces sí es, son esas cosas que visten tú puedes ir a cualquier museo de Nueva York y demás y ver de la gran obra pero aquí te dicen lo que hay detrás que es más cotidiano más claro. mundano no sí, claro. o sea no es la pose del artista por otro lado también entre plática y plática hay muchos conceptos de cada una de las disciplinas, ¿no? Conceptos académicos, del teatro, de la danza, de la música, de la fotografía, etcétera, que sin ser un libro técnico, ni teórico, ni mucho menos, de alguna manera se insinúan para quien le interese, ¿no? Sí, sí, Luis. Hay, hay una parte que es justamente eso, como de, es de establecer o de dar conocimientos, y, pero... Por ejemplo, en el caso de Juan de Ramírez, el poeta Juan, el maestro, pues, o sea, de, de, él tiene una biografía bastante accidentada y, y él, siendo una persona como tan honesta y tan abierta, cuando habla de su vida y en el este libro se trasluce de todas las maneras posibles, él cuenta con una cascada que fluye. ¿No te pasó en algún momento que, que, que así sentiste que ya estaba como muy íntima la... la el, el grado de las relaciones eh, No con él, me ha pasado muchas veces. Yo grabo, después les llamo y les digo, ¿estás seguro que quieres decir esto? Y me dicen, no, no, ni madre está. Porque sí se entra. No, vaya pedo. No, no, no, es que sí. Como sí. la conversación es muy larga, les digo, son de dos horas. Entonces sí llegan a un momento de intimidad, en el claro. que yo sí mido sí, claro. este, hasta dónde... Sí, sí. Algunos me han hablado y me han dicho, oye, no, no digas esto we. Puta, ya le menté la madre a fulano ¿sí? mm. Está acá, Hay trabajo, no sé <risa> no no Pero muchas otras veces yo les pregunto, ¿estás seguro? No fue en, el, en ninguno, ninguno de estos casos ah, pues, sí, sí, sí. Pero sí me ha sucedido Pero es eso que les digo, bueno, lo cito en mi estudio en Los cafés, los lugares públicos no me gustan porque hay mucho ruido Sí, claro y luego me entero de todos los chismes de, la de que los deciles, otros, ¿no? ¿no? y trato de hacerlo así, <coughs> así, como si estuviéramos de veras tomándonos un vino. Que no sea. Ahorita no es vino, por ejemplo, y parece que es vino. Sí, sí, sí, sí, este, es un este es sí, efecto no, de la no, cámara, es del aguapón, sí, de la piel sí, ¿no? Sí, ¿no? de Pero sí, trato de meterme en un ambiente de plática muy íntima y se logra, porque es gente sensible, porque insisto no llego con el interrogatorio claro. policiaco, ¿no? Así, no me gusta, sí, sí, no, es intimidatorio, ¿no? Es, sí, no, cosa, es, onda, es, no. Es un hombre profesión, ¿qué <risa> <es> <risa> te dedicas, cabrón? <risa> eh, con Don Juan no me pasó, pero sí hay momentos muy íntimos. Ay, no, sobre todo. La es, de él es una biografía sí distinta, ¿no? O sea, el hecho, a mí, me sorprende el hecho de que estudió la primaria, estaba… Dos veces. Sí, como estaba cuatro horas a pie de la secundaria, no podía, entonces volvió a estudiar la primaria. Y aparte competía, ¿no?, por las uh -huh. mejores uh -huh. calificaciones. Se leía los libros, quería leer y lo único que había eran libros de texto y se los leía. Eso es vocación, ¿no? Claro. Eso es amor por la primaria, Sí, así. claro me decía Rosalba Terres Priego, que también la entrevisté y lo voy a publicar en unos días que su mamá dice es la persona más amorosa que conoce con respecto a los libros porque leía un y cuando lo terminaba lo veía mucho tiempo y se quedaba así como digiriéndolo y luego lo abrazaba, muy amorosamente ¿no? Sí, sí, sí, o sea, ese es el Me existe el libro Arte Objeto y me el libro este? No, es, sí, es. No, así, este, y luego toca también el tema ese interesante de este del pulpo de los mil tentáculos, ¿no? El famoso este El caballero calleja, el ah, caballero calleja sí, es sí, que sí, también sí, lo tiene no, buen hombre. el buen hombre, ¿no? Y digo, este, híjole, ¿cómo, ¿cómo trasciende por su debida maldad, ¿no? hasta en un libro como este, sí, entonces, sí, sí, no escapa a ningún un ser humano. Por ejemplo, bueno, ¿no? ese tipo de cosas pues yo las dejo, ¿no? Y, claro. y la dejo en el libro, podía decir, yo censor, ¿no? No, esto, ¿por qué no? O pues sea, es parte de su vida. Parte de esto, es parte de, la de su cruz. Vida. Pero y en este caso, casi lo hicieron poeta porque lo marginaron. <risa> lo... Digo, tienen que leerlo, ¿no? Ah, sí. Eh, y en algún momento lo trasladaron a Jalapa al hacer, y le pusieron una oficina, una mesita por allá, sin nada que hacer, sí. eh, eh, congelado, digamos, y no, no se ha de sentir bien, no cualquiera, digo, habrá quien le encante estar sentado y cobrado, no. pero quien quiera hacer cosas, pues no se se bien, sí. entonces él, su reacción fue empezar a escribir poesía. y regresando un poco a lo del jazz y del blues que se tiene que sufrir para tocar bien, en la poesía... Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Lo, lo, lo obligaron a ser poeta Charles Bukowski, dice ¿no? Que su, el mejor maestro que tuvo fue su padre, que lo golpeó durante los años, ¿no? Entonces, este, regresamos un poco a esa esencia de, de, de sufrirle a la vida como para tener las manos de decir, no, no, no, no, pues que tenga que ser así. No, yo, yo, creo que, yo creo que incluso, no, todo, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor debería existir una especie así como. Ralph Madras, sí, no sé, ¿no? <risa> o sea, de repente música. Este, es, es muy inestable. ¿no? Decía, ¿no? decía Billy Holiday cuando ya era gran estrella: puedo vestirme de blanco, satén, satín, satín. pero como conozco la tradición es hecha en España: uh -huh. satín hasta las tetas, ponerme la bien y hacer el pelo, salir al gran escenario. Pero a la hora de cantar, vuelvo a sentirme en la plantación. Y, claro, sí, sí, sí. sí. Sí. Sí, y eso es lo que le hacía cantar una ¿no? ah, es sí. todo el sufrimiento, no su, no solo suyo, sí. sino de su raza, en el caso de Nina Simón no puede darse también sí. un caso. ¿no? Nina Simón, su primer concierto, su debut, los padres orgullosos llegaron tempranito, se sentaron adelante, y cuando se llamó el teatro, pues llegaron a quitarlos para que se sentaran unos blancos se fueron hasta atrás sí. Billy Holiday que era la gran estrella la gran estrella viajaba con orquestas blancas ella empezó en la época las big bands que eran de blancos y ella que era la estrella tenía que entrar al teatro por donde entran los técnicos la mandaban a otro hotel a los suburbios de negros y comían los restaurantes en el comedor con los empleados y era la estrella Era inconcebible que transgrediera esa suave Sí, era la época antes de los derechos civiles, ¿no? Pero, y por ejemplo Billy Holiday fue quien hizo canción, este poema de... Estranchutos. Sí, sí, sí, sí Que... Pues fue un hinchamiento de los negros Si no hubiera sido tan difícil ¿Hubiera surgido eso de alguna forma? No lo sé, no lo sé Nadie lo sabe. por es feeling, ¿no? Es lo que, que también Llamas de feeling. Hace poco, ahora en enero, se cumplieron 35 años de la muerte de Luis Reina. Igual, vale, dice era la, la diosa de Brasil. y Sin embargo, en unos estados depresivos. Era, yo, eh, muchas veces muy a la ligera se dice fulano es bipolar. Eso es un diagnóstico que tiene que ser alguien que sabe. Ah. Yo no sé, pero... Este, ella iba de la euforia a la depresión, pero instantánea, ¿no? O sea, así, como, como antes era el primo de Jalapa la No sé sí, si sí tenía que haber sufrido tanto para hacer lo que hizo, no sé. Pero así fue, así es. en todo caso. Yo creo que en esencia es eso, y un poco lo menciono aquí en el prólogo, pues los artistas son intensos, entonces sus biografías no es que sean distintas de cualquier otra es que las viven de una manera muy intensa y lo dicen públicamente sí. eh, Pienso en la vida de Giacomo Leopardi, que se nace siendo el hijo de un super noble italiano del siglo XIX y así como a los... 6, 7 años ya había leído todos los libros que había en su casa que en ese época pues era raro que entonces lea tantos libros ¿no? Este... Vaya, a los 18 años o no, no sé más o menos cómo queda, pero todavía muy joven, 20 años máximo ya había este, alcanzado la educación más a su mano que había y siendo un aristócrata así que lo había mandado, no sé si a Florencia o a, a las bibliotecas y como a esa edad, como a los 20, 20 y piquito, empieza a perder la vista. Y ahí es cuando ya escribe... Su, su, bueno, había escrito antes puras cosas como históricas y filosóficas. ¿no? La, la poesía por la que Leopardo es inmortal, empieza a escribir a los 20 y de años, ya cuando está perdiendo la vista, de que se había dedicado toda su vida a leer, y por lo mismo había quedado así como encorvado. Y, o sea, el, el, el, hay sufrimientos que pueden ser también como de naturaleza interior, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no, no, no es la vida en la calle de... Eh. Sí, no como no, Borges, no, no, no es, no sufrió nada. Pero fue sí, chavo, ¿no? O sea, bueno... No sabemos. No sabemos, sí. no sabemos hey, pero pues... tiene, tiene como muchos poemas que son de esta, la idea de, eh, he cometido el peor de los pecados, he sido un infeliz, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. De, de hay, otros... hay, hay uno donde está un maestro Zen, ahora no recuerdo Está un maestro Zen con el discípulo Y el discípulo le pregunta algo así como ¿Cuál es nuestra obligación en la vida? ¿Qué venimos al mundo? Nuestra misión no, Algo así, nuestra misión Y dice ser justo y ser feliz Solo dos obligaciones tienes no sí, claro. Ser justo y ser feliz Pero lo dice justo por, A partir de su propia infelicidad Tal vez, ¿no? Sí. Tal vez. Quería preguntarte, creo que hemos abordado gran parte de, de, el tema, de los temas que, que, que, que narras en el libro. ¿Te gustaría profundizar en algo que no hayamos tocado, lo que está escrito allí? ¿O quieres reservarte para la presentación? No, no, no, no porque esta es, la, este es el ensayo de la presentación, no sé no. qué voy a decir en, ¿en realidad. realidad. Debo decir algo. No como aquí. Políticamente incorrecto. No. ¿no? Puedes grabar esto dicho? aquí y mandarlo. No, <ríe> he dicho. He ido a presentaciones de libros. Donde no los caminando. presentadores ¿Eh? hacen un ensayo pero muy, muy sesudo, muy académico. Y, te re, y lo leen, pero son 10 cuartillas y entonces cada uno se vota 20 no, minutos. Pues, y la verdad es que es pesadísimo. A mí me parece que eso ahuyenta a los lectores, ¿no? ¿no? O sea. <ríe> O sea, yo creo que se van desanimados, no es el mismo cabrón sí, que estoy sí. leyendo que, que está hablando. Sí, por eso la sí. mía va a ser de 25 minutos, cabrón. Sí, por eso. <ríe> Prepárense, porque <ríe> se vamos a pedir chance de cerrar a medianoche la del Oye, de la Luis, media. ¿te ha pasado alguna vez, sin que digas <risa> nombres <¿te ha> <risa> si no quieres? Le vino. Ya no, ya Sin que digas nombres si no quieres, así, alguna sí. entrevista que seas a mitad de la charla y digas sí, no sé si vale la pena publicar esto o sea, como que está cayendo no porque, lo que pensaba. De. no, por, por eso porque no, no voy prejuiciado yo creo que y también lo digo, no, pero todo el mundo tiene todos, no solo los artistas todos, tenemos algo que decir en nuestra vida en las vidas que parecen ¿no? más opacas, más grises más anodinas hay episodios dignos de ser narrados, pues. sí, claro. digamos que en todo caso eh, la función del entrevistador es encontrarlos, ¿no? detectar esos episodios. Para eso debes de conocer un poco la vida de, de a quien vas a entrevistar. Sí, yo en, este, en tres de estos casos los conozco claro. personalmente hace muchos años. Claro. Eso pero es muchas veces no, o sea, viene. Pero fíjate que tienes una ventaja sobre, por ejemplo, la gente joven que se levanta. Sí, yo lo sé, o sea, pero un poquito pero más. Los un, milenios. Poquito milenios. un poquito milenios. más joven que tú, ¿no? Pero hay gente que bueno, que se levanta con la idea de ir a entrevistar a alguien. Y ahorita no me acuerdo ahí alguien que hay una película ahí. No uh -huh. Pero, pero por ejemplo, tienes esa gran ventaja, ¿no? De tener una, una vida productiva y aparte una, una vida. este... Ruido Consensuada <risa> con la gente que, que se ha dedicado a las artes Creo que tienes una gran ventaja sobre la mayoría de sí, gente en que es, quiere empezar sí, a Sí, en hacerlo. este caso, pero digo cuando vino Concha Huica, pues no, es cuata mm. Además, no, o sea, que, que yo, yo le dije La entrevista consistió en Concha Huica, mm. no ¿no? es que <risa> le, le dije a Enrique Ceja Esto sí, debo decirlo. le dije a Enrique Ceja Pues me vas a conseguir una entrevista con Concha Huica, sí. dijo no no va a dar entrevista, va a haber una rueda de prensa. Y dije, sí, pero yo soy Luis Barria. Ah, bueno. Me dijo: Mira, en la vida hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Y Concha Búdica no va a poder tener una entrevista con Luis Barria. ¿no? Entonces fui a la rueda de prensa. Que me iban a dar dos o tres preguntas. Sin embargo, me chuté, no sé. Además de que la conocía y haber leído y escuchado, me chuté 10, 20 entrevistas de ella. Ah, sí. Hasta llegar a conocerla de veras, parece que la conoce de cerca, ¿no? Porque sé que su abuela compró su un nombre, madre. compró un nombre, de su abuela africana, había que comprar un nombre para dárselo, que es Kitayo, ese es un nombre tribal, que es, dice ella, una especie de cenicienta en la tribu de su abuela. Este, ese tipo de cosas que sinceramente en la rueda de prensa le preguntaban ¿Cómo te atreves a venir a cantar música mexicana a México? que pregunta? Carmen? Entonces ya cuando le pregunté eso, entras en, un nivel, en otro nivel de intimidad a pesar de que haya 20 cabrones ahí, claro, porque le estás claro. hablando de su abuela, o sea, estás tocando eh, ciertas... Sí, sí, de... fíjate. fíjate que sí me acuerdo ahorita que de haber visto eso que alguien preguntó que es, yo porque, bueno, canciones Lo de, dijo en el concierto. De José Alfredo. Lo, ¿no? lo dijo en el concierto. Y ella dijo, ay, mi hijo, es universal. Ay, mi hijo, chico, y loco. Cosas, o sea, ¿no? y te dijo, Asparo. Oye, es siempre dice. <risa> Asparo, ay, ya, Marito. Sí, mi hijo lo dice. Este, y bueno, Iraida, y, bueno, y y yo la conocía, pero era mi cuata, sin embargo, también cuando la entrevisté. Hay que meterse a ver hay que si conocerlos. De, es como okay. si te preguntaras a Villarico ¿eh? ¿por qué está cantando este.? música mexicana, ¿no? Realmente hay muchos mexicanos que tocan música mexicana, pero, pero nadie la va a tocar como a con Claro, Entonces, pero yo creo que en esencia de en la entrevista tienes que conocer al entrevistado. Sí. Es decir, si yo no soy reportero, yo no estoy en un medio en el que me manden así, te vas a entrevistar a Yunes, ¿no? sí, claro. <risa> En este momento, no. Sí, claro. Tengo la ventaja que no es así, muchacha. ¿no? Sí. Yo las preparo mucho tiempo. No, y tú las eliges además. Va a venir a cantar o a tocar, muchas veces los corretores, los que vienen de y, sí. y este y no lo logro. Generalmente les propongo comer porque vienen con una agenda muy apretada. de ¿no? hambre. Porque son bien hambrientos <risa> los artistas. A veces no lo logro, pero siempre sí trato. Te digo, en este caso específico hay tres que, que son mis cuates. Claro. Pero trato de que sea así siempre y de que la, la charla se dé en ese ah, sentido, ¿no? Hoy y aún hay locos, este, pues captaste o capturaste la, la esencia de, de estas personas, pero... Sinceramente ¿no? Sinceramente no sabía cómo ponerle esto, fue muy apresurado. Esto lo armé en una semana. Yo estaba... Por tu culpa. <risa> yo estaba saliendo de una cirugía. Estaba es... convaleciendo de una cirugía. Ya. La, la cirugía cirugía la que se cuando la entrevista esta vez, vez no si sí, yo te vi estabas no como, como comías por la verdad. Eh, no no no pero como, como es en la inglés no podía estar sentado mucho tiempo entonces me eh, me enviaron la convocatoria dos tres cuatro y me dijeron entrale, y yo dije no tengo un libro o sea era una convocatoria para publicar un libro a mí se me hace que además era Hace o sea, sí, una semana Se les diez había días acabado la gente diez días entonces Dije, se me no, hace que 10 <risa> días son pocos los ¿no? <risa> <risa> ¿no? ¿Es como ser escabo. Ya en una quincena ah, quizás, ¿no? Sí. Y pagado, Pero ¿verdad? bueno, lo puse... Seleccioné Pasado, los libros y paré, Oye, pero... Están cambiando de tema <risa> Pero a lo que iba, seleccioné las entrevistas, ya estaba Y no sabía cómo ponerle, no sabía cómo ponerle Y me acordé, no sé, me llegó el poema este de Don Felipe ¿eh? Ah, muy igual. Bueno. De Ya no hay locos sí, bueno. Y de ahí me agarré, pues, pero no es algo que hubiera premedido. Es decir, sí. yo no empecé a entrevistar pensando, voy a escribir algún día un libro que se un un hay locos, y mucho menos. Pero fíjate ¿no? que abren la puerta como para hacer entrevista a otros tantos locos, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero, es interesante. Pero sí fue muy azaroso. La verdad es que me llegó. Según sí, que se llama, aún a un, a un hay locochones. <risa> <risa> o, oye, pero... Así bueno, que... hay mi eh, hermano de, el siguiente paréntesis mi otro hermano que hace este stand-up y show cómico y demás. Este también. Ya más quiere que que hacer no, uno. No cobra. Ya quiere hacer uno que se llame a una y Locas. Así <risa> <que, risa> sí, Paréntesis, un chingo. Que nos invita a la presentación. Fíjate que eso, yo, lo, yo estaba pensando, no sabía qué tan, qué tan este, propio eh, sería platicar al respecto, pero con, okay, Jaime, con Jaime hemos tenido este, esas pláticas. Yo le pregunté, bueno, ¿de dónde nació toda esta este pasión por la farándula, no y bueno, me platica que en algún tiempo hacían este, ahí, ustedes ahí sus sus especies de... de, de, de, de es, macorra, ese, eso, era, eso es los, los mexicanos, mexicanos lo traemos, exacto. el ADN, traemos sí. la farándula. Sí, no, pero por ejemplo, ¿sabes qué nos pasa a nosotros por ejemplo a Jaime y a mí, en específico, es que después de que hacemos las entrevistas, después de que hacemos los programas, se empieza a poner bueno y decimos, bueno, cabrón, ¿por qué no, no grabamos lo que estamos haciendo ahorita y no aquello? es eso que tú dices? ¿Es entrar en escena un poco acartonado, si irte aligerando, si irte aflojando? Claro, sí. ¿no? Porque no es fácil, o sea, tú llegas a un lugar y lo que tú dices, por ejemplo, bueno, si yo te conocía de toda la vida, este, pues estaríamos casi platicando, ¿no? no es el caso, tengo re mucho respeto, pero sí existe ese antecedente, ¿no?, de haberlos visto en alguna parte, como de Jaime. Pero, de funciona. todos modos, de es yo posible, por lo menos con los artistas que es a quienes seguramente con los políticos no, pero eso solo lo supongo. Sí, claro. Es posible que si tú llegas así, hablándoles como cuates, lo logres. Es que están acostumbrados a que les pregunten cosas. Oye, que te, no si por X oye te dijera algún medio, Luis, te tenemos pagada por tanto varo una entrevista a tal político así. Hacia... Ah, pues claro que voy. Sí, sí, o sea, claro que voy, pero busco otros ¿no? contestarlos. Claro, pues, eh, eh, claro, o sea, no vas a preguntarle claro. lo que pregunta la mayoría. De personas. Porque tampoco están preparados para, para contestar ese tipo de cosas porque nadie se las pregunta. Yo supongo. Sí, sí por ejemplo este cómo se llama este del 4 que tenía el programa este que este cómo se llama la ensalada de qué no, esta ensalada de locos es otra cosa no es el la ensalada rusa no el no no no, es no, es no, el no el pero el otro okay, calma, que que murió de pelos blancos cómo se llama que uh. <ríe> murió de un coraje. <risa> el de dónde del futuro de dónde de dónde de El de, de dónde del de 4 más pero estaba este Tenía ah, programa Saldana. de... Ah, ese cabrón, ah Saldana. Saldana muy, muy, este cabrón. Saldaña era muy puntilloso, ¿no? Era un cabrón este que se la sabía de todas y chingaba uno, chingaba al otro. ¿no? Sí, sí, sí, Y sí, realmente sí, él, sí, él sí, él sí a los políticos les preguntaba cosas que, que nada que ver con lo que todos los días en los periódicos. ¿no? Entonces, sí, bueno, pues este que también llegan a, a un nivel ¿no? claro. en el que ya pueden hablar. Sí, pues si claro. fuera de Veracruz, ahorita ya está como Veracruz, ¿no? Sí. No, yo creo que... hay mucha Digo, Carlos, si aquí ya puede preguntar lo que Exacto sí. Sí, sí, Fíjate, yo me acuerdo que desde el tiempo Porque de Esto es lo que acaba de decir de Veracruz, censurado Sí, pero yo no, yo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo desde el tiempo de Fox, cuando Fox quiso hacer el chistoso Y dijo que le podían preguntar de todo y que le iba a contestar de todo Y luego no se aguantó Y uh -huh. este, fue con este Eugenio Derbez todos estos no Ahí un poco se bajó la cuestión Aquí en Veracruz, hace la decisión pasada era imposible no Ahorita creo que hay la apertura ¿Tienes? Pero bueno, bueno <risa> Volviendo sí, claro. Si me pidieran esa entrevista, pues, y con lana, pues sí la hago Pero no es lo que me gusta hacer Exacto Y si soy pobre es porque básicamente hago lo que me gusta hacer sí. Y no es fácil O sea, se, sí, digamos, no, no tienes así como una negativa natural a eso de estar a un político, un deportista de... No, ni a un reggaetonero. No. Un... no, no, no, es, no pero... Estaría chido un reggaetonero así pero No, regga si regga no, sea, formatea, no es, porque si sí tienen algo que decir, cabrón, <risa> seguramente Tendría sí, que vale. ponerme a escuchar reggaetón porque ni siquiera sé de eso, ¿no? Sí, claro Y ponerme que. a leer cosas. Y seguramente hay algo. Es lo que decías eh, al re reggaetón, re no hay nada que lees. La historia <ríe> básica del reggaetón, volumen sí. cero. <risa> Menos uno. Pero, <risa> pero ahí... No, déjenme ahí que se mueve. Pero en este, <risa> en este caso lo que me pones es... Es una cosa rara que me pasa, yo no soy periodista. Ni lo he pensado. Oye, pero hay periodistas que no deberían ser sí, Es que ya cuando me estás diciendo que sí la... Hay periodistas Digamos, que habría que abofetear. Si soy periodista, soy periodista cultural, en todo sí. caso. Entonces ya tú me estás mandando con los políticos. Bueno, ya me estás contratando de periodista y sí, pues si ¿sí le entro, pues. ¿Por qué, sí. ¿Por ¿Por qué, qué claro. hay que entrarle? ¿Por qué hay que entrarle en la vida? Sí, porque no puedo decir que no, no, también, no, no, raje, no, no, no me rajo, Para concluir, habría que decir algo. Algo inteligente. Algo sí, no, pero ya está sobra. Claro. Claro. Sí, ni empezando. No, <risa> no um, o sea, yo, yo diría que... Tú dilo, pues, cabrón. Femat, Bebelido, Schwartz, Vitillo, Juan Hernández Ramírez, son cinco vatos muy excepcionales. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí, porque sabes que le hemos dado como prioridad, cierta si prioridad a algunos sobre otros. Entonces, bueno, que retomen la importancia. Bueno, ¿no? o sea no, no hemos hablado mucho de Paco Bebelido Exacto por ejemplo, ni de Alejandro Schwartz Prende esa madre ya. Paco Beberido... Aprende, esa no está prendida esa madre. Esa de allá, sí, sí. Ah. Digamos, Paco Beberido, <ríe> lo que quieras saber, que, si alguien quiere saber algo... Aprende de Paco Beberido. Del teatro que voltea, Jalapa, a a De la historia del teatro en Jalapa, de los últimos 50 años, tiene que ir con Paco, Paco Beberido, porque además de... Sánchez? Haber sido actor... Director, fue fundador del Festival de Teatro Universitario que subsiste, aunque se ha interrumpido y demás, pero sigue eso ahí. Sí nos, eso sí, nos lo llevó el gordo. Que, ¿no? ha, sí. que ha hecho varios festivales sí. Oye, sí. Y que, sí. suyos y que, sobre todo, se ha dado la tarea de recopilar. Él tiene. ¿Sí? Yo, yo antes guardaba los programas de. Obras sea, de teatro no va a guardar. Pero ya cuando muro así, voy y se los regalo. Pero él tiene todo. Sí, o sea, Candileja es un milagro. ¿no? Oye, no, hablaba, no, no había hablado de lo, Candileja. Lo que tiene ese archivo es un milagro del teatro. Bueno, hay, hay, hay que poner en contexto que lo que yo estaba diciendo, burdamente, se refería a Candileja, ¿no? Sí. O sea, a esta. Sí, pues que no, no me acordaba. ¿no? <risa> Tú sí sabes, yo, yo vengo Y me pagan 500 pesos por entrevista Y Alejandro Schwarz pesos Alejandro Schwarz Llegó a ser director Banco, Director de danza En el CNA, en el Centro Nacional de las Artes Es un, Uno de los personajes De la danza Pe Contemporánea sí. Es de los 80 no Oye, dice, dice que de repente fue a, este, a Bellas Artes, ¿no? Y que en Bellas Artes, este, pues ah. creo que fue a presentar examen y que no lo aceptaron, pero que seguía yendo a las clases y alguien lo vio y dijo, no, pues este güey vale la pena. <risa> Así lo dice. Él iba de becario. Más, Exacto. Más bien, ¿no? Pero de repente, este, o se dan cuenta de la oportunidad que tiene, de repente habla ¿no? de que se llena de polvo, se de talco y mm -hmm. se jaloné. Y, y lo eh, los consideraron actor, ¿no? O sea... Hay, ¿Hay, hay dos escritores siempre escribi escribieron juntos a la Limón, que uno se apellidaba Ortega y el otro Garcet. ¿Se acuerdan? Claro, Ortega claro, que decía... Era, yo pensé que era Mauricio Garcet. Era su padre de, de, de, de, de... Era, supernob, era su padre de no, escritor. No, a lo mejor eran gemelos, no, no, Pero distinto papá, por eso tenían sí, distinto apellido. Sí. Decían el hombre es él y su circunstancia. ¿no? Claro. Eh, y en todos estos casos es eso. ¿no? Es si... Sí, todo el talento que tienen, sí, todo lo que han luchado por uh, lograr claro, sus claro. objetivos, pero también las circunstancias, ¿no? Son tres, es como una cuestión tripartita, ¿no? Sí. Oye, hablando de, de números, ¿eh? ¿en algún momento ¿Y, y, y, y, decidiste que fueran cinco creadores los entrevistados para este libro, cuando estabas convaleciente, no, Pensé romando? en eso, en la clasificación clásica de las artes, las artes, en la clásica, ¿no? O sea, dan... Eh, danza, literatura, pintura era, ¿eh, ¿no? Sí, Música teatro. teatro y teatro, eso fue. nada.